Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos hoy con Rainbow Kakali. Hola Rainbow Kakali, te he robado el canal. Y ahora que he rescatado mi canal de las garras de mi hermana pequeña, empecemos con el vídeo. Hola hey a todos y a todos, aquí Rainbow Kakali en un nuevo vídeo. Hoy te traigo la segunda parte del CC de Dream SMP. Y como mencioné en el vídeo, la meta de la X era 15. Así que como ya hemos llegado, subimos la segunda parte. Yay. Y el día de hoy traemos a George, George Not Found. Aquí podéis ver una foto de su skin. Y ahora, ahora os enseñaré cómo quedan los sims, tampoco es una cosa muy complicada, simplemente he modificado un poco la textura de las gafas, la camiseta modificado un poco la, la malla para que sea más acordada la skin, y después los pantalones lo mismo, cambia un poco la textura sin tener que cambiar la malla. Ahora bien, este vídeo evidentemente de va a ser un poco cortito porque simplemente vengo a enseñar lo que he hecho para que podáis descargarlo en caso que queráis. Como ya he dicho en otros vídeos, está el link en la descripción, vais a mi blog y ahí están puestos todos los cc que he subido con el tiempo. Y si queréis segunda parte de esta serie, donde hay un módico precio de 20 likes para la siguiente parte, en la cual probablemente haré el para acabar con el Dream Team, pero de todas formas, pondré tanto en Instagram como en YouTube, qué personaje que queréis que haga de Dream SMP. Y por otra parte, también quería mencionar que, por ejemplo, en uno de los vídeos antigu bueno, antiguos que tengo, que subí hace unos meses ya, de Amity, de The Old House, una serie de Disney, hice su pelo y dije que la meta de likes era 35, evidentemente no ha habido siguiente parte, así que no hemos llegado todavía. Pero voy a ser un poco buena gente y voy a bajar un poquito la meta de likes a 25 para la siguiente parte de Old House. Y por otra parte también preguntaré tanto en Instagram como en YouTube qué otros personajes queréis que haga de otras series, libros, películas y demás para tener varias series por si una se estanca tener otra con la que seguir haciendo contenido. De todas formas aprovecho para decir que estoy trabajando en otro contenido pero como podéis comprender las responsabilidades van primero así que tampoco tengo siempre tanto tiempo para el canal pero lo voy echando al tiempo cada vez que puedo. Así que estoy preparando una mini animación que intentaré subir entre la semana que viene o la siguiente. Y por otra parte si queréis un contenido constante os recomiendo seguirme en Instagram donde subo dibujos diariamente. Además también os invito a seguirme en Webtoon Tapas o Wattpad donde publico mi cómic Periquitos una vez a la semana todos los lunes en el cual son pequeñas tiras cómicas que acompañan a la vida de la, de la pequeña planta. Todo que aviso que probablemente no pronto pero en un tiempo puede que aparezcan otros cómics y proyectos por ahí. Así que os recomiendo seguirme para ser los primeros en enterarse. Y sin mucho más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Y decidme vuestras opiniones en los comentarios. Tanto de qué personajes queréis que vaya más de GP, O de otros personajes de otras series y demás. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscríbeteos y dale a la campanita para que Youtube os avise la próxima vez que suba vídeo. Sin más que decir, ¡Chao! ¡Chao!